¿Qué rechazaron el cheque? ¿Estás seguro? <risas> bueno, los últimos años no han sido tan buenos. La venganza de Cortex no ha funcionado como esperábamos y... ¿Pescado?